Buenos días Mira Lola, Pedro está esperando que le abre la ventana Para salirse un rato Al tejado Venga Hola Pedro Pedro, buenos días Pedro, Pedro, oye Oye Venga, cariño, que vamos a hacer lo de la rutina de mañana El vídeo, ¿vale? Para que vean todos los chicos cómo te levantan Con el ánimo que te levantas, <risa> Hombre, te ha dormido todavía Pero bueno Venga, vamos a preparar las cosas, cariño. Vale, venga. Vamos venga. allá. Vamos venga, María, saluda. Voy a coger a la Hola, me he levantado. Me he levantado. Voy a coger la ropa. Ahora mismo. El pantalón. Aquí. Venga. Y una camiseta. chanclas están por aquí y nos vamos para el baño, chicos. Vamos, vamos para allá. Oh, sí, se pone la vamos para el baño. Hay algo que me falta: los patadones. ¿Qué te falta, cariño? Que no nos han suscrito ni le han dado un buen like ni han activado la campanita. Madre Venga, correo, da un 5 segundos, corre. 1, 2, 3, 4 y 5. Mira, mamá, lo han hecho. ¿Era? Bueno, pues voy a ducharme. Vamos. Venga, Pedro, ¿qué te vas a preparar? Bueno, necesito que sea bastante. Es corta uña. Unos bastoncillos, pa. ¿Unos cuantos? Se ha caído uno ahí. Pedro. Pedro, eso no tiene la oreja, cariño. Ya, ya, me he <risa> cogido mucho. Así. Y hoy no tengo bigote, ¿no? Oh, oh, sí tengo. Sí, sí, tiene bigote. Eh, hay que coger la puma y una cuchillita. Y el florito. Madre mía, yo lo a ya. Exactamente. Y yo aquí. Y... Bravo. Uh -huh. Ahora nos vemos. escúchame uh -huh. a Adiós. Adiós. Bueno familia, 1, tres ya vámonos. Bueno chicos, antes estaba como un troncho, estaba súper dormido. Estamos activos y vamos a bajar a desayunar. Vamos a ver qué hacemos de desayunar. Vamos a la luz, vamos para abajo. Bueno, chicos, de desayunar vamos a hacer un zumito, unas tostadas, un desayuno rico, rico y sanito. Bueno, chicos, voy a hacerme mi zumo, mis tostadas y una manzana cortadita. Y ahora, cuando termine de hacerlo, os lo enseño. Chicos, mirad lo que tenemos por aquí. Un tomatillo, unas dos tarabas, niñas, y una manzana, niña <ríe> Y un zumito de naranjilla. <ríe> bueno, chicos, mirad. ¿Vosotros queréis que me a hambre? Porque yo creo que sí. ¿eh? Mamá, ya me puede traer cuatro tostadas. Ten... ¡Ah, broma! Bueno, chicos, pues... Eh, voy a desayunar y después le vamos a echar de comer a chutos perretes. Chutos perretes, chutos perretes. Venga, adiós, chao, quiero quiero, adiós. Bueno chicos, pues por ahí están los perros. Sí. ¿Os sea, acordáis del vídeo que mi madre me hizo la broma de que se la llevaba a la perrea? Desde ahí yo los saco, le echo de comer, bueno, un montón de cosas. Vamos a coger los y vamos a echarle de menyora. Pedro, de comer. De comer, sí. ¿No, cariño? Sí. sí. Venga. Mira. Venga, dilo. Mira, lechuguita por ahí. Tenemos un, un huerto ecológico con lechuga. Y ahí tomate. Y su... Aquí están los tomatillos, que todavía no han salido ninguno, ya os lo enseñaremos. Y ya está. Así bueno. que vamos a echarle de comer a los perros, ¿no? Ya sí. Venga. Bueno chicos, mirad, ya le hemos echado de comer a los perros. Y ahora vamos a coger sus correas Bueno, lo vamos a dejar un rato que coma Vamos a coger sus correas Y nos vamos para afuera A darle un buen paseo Y que no olviden ver el vídeo de la Pepa A la perrera Pepa a la perrera Porque casi casi nos llevamos la Pepa a la perrera Porque estos niños no lo cuidaban Venga, pues hasta ahora Y sacamos los perros No sé si los perros sacan a Pedro Pedro no, van tranquilos Mira, van bien bueno chicos ¿Ya han hecho su cosa Pedro? Yes. ¿Todo bien? Yes. Bueno chicos, ahora tengo que estudiar un poco, ¿vale? Y cuando termine de estudiar, me voy a ir un ratito a jugar con mis amigos a la cancheta. Y esto ha sido mi rutina de mañana, chicos. Espero que os haya gustado. darle un buen like suscribiros, activar la campanita para ver los vídeos que subimos adiós y compartir, compartir, compartir, compartir